Como ya hemos comentado varias veces, CSS no soporta la herencia, pero sin embargo sabemos que en muchas ocasiones se da el caso de disponer de una regla que es igual a otra, solo que añadiendo algunas características más. Ante la limitación de CSS para solucionar este problema de una manera sencilla, hasta ahora lo que hemos hecho es utilizar técnicas basadas en la arquitectura y en la nomenclatura, técnicas como o CSS o BEM, pero que al final no son más que apaños. Sin embargo, SAS sí que proporciona la posibilidad de poder realizar la extensión de una regla de una manera sencilla. Gracias a la directiva Extends, podemos crear reglas cuyo contenido sea el de otra regla, más algunas propiedades nuevas. Para ver un ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos tener una página web, un documento web, en el cual aparecieran varios cuadrados, cada uno de un color diferente. Posiblemente, la primera idea sería realizar una clase cuadrado, ¿A qué le ponemos? Pues un ancho de 100 píxeles y un alto de 100 píxeles también. La primera idea rápida sería añadir también en esta clase un color, por ejemplo el rojo, y identificar a esta clase mediante un nombre que nos indicara que es de color rojo. Para cada uno de los colores, podríamos meternos aquí, y poner por ejemplo aquí azul, y cambiar el color. Bien, pues evidentemente en ambas dos reglas hay parte de código repetido, y además existe una vinculación muy directa entre ellas. Tanto el cuadrado rojo como el cuadrado azul son cuadrados. De manera que podríamos reestructurar las dos clases creando una clase padre denominada cuadrado y dos clases hijas, la roja y la azul. Para eso, nos creamos una clase cuadrado con estos dos valores que borraremos también de azul y en las dos lo que haremos será utilizar la directiva extend para indicar que su padre es cuadrado compilamos y vemos que el CSS que ha creado lo que hace es combinar en una única regla las dos propiedades comunes y posteriormente crear dos reglas separadas únicamente con los colores en nuestro documento HTML únicamente pondremos en el div que queremos que sea el cuadrado rojo únicamente pondremos la clase cuadrado rojo esta definición de aquí y cuando el navegador procese el CSS, primero aplicará estas dos propiedades y posteriormente aplicará el color, ya que eh, procesa el fichero desde arriba hacia abajo. Además, en el caso de que tuviéramos electores anidados, por ejemplo, si aquí tuviéramos que p usa la fuente areal, si compilamos, vemos que ha creado otro selector múltiple, que en este caso incluye la etiqueta P. Por lo tanto, todo esto va muy bien, cualquier modificación que hagamos en la clase padre va a afectar a las hijas, pero tiene un problema. Un problema que justamente es el que acabo de comentar como una ventaja. Cualquier cambio que hagamos en la clase padre va a afectar a la clase hija. Supongamos, por ejemplo, que queremos que el cuadrado, es decir, el padre, cuando se encuentre dentro, por ejemplo, de un artículo... esté rodeado de un borde de un píxel sólido del color 3, 6, 9. El pensamiento lógico podría ser que todo se va a mantener de la misma forma, pero que además añadirá la última regla que hemos incluido. Sin embargo, si compilamos, nos llamará la sorpresa de que se ha generado una regla que hace que el cuadrado rojo y el cuadrado azul, cuando estén incluidos dentro del artículo, también tengan ese borde, cosa que, en principio, a lo mejor no queremos. Pues para solucionar este problema, SAS lo que proporciona son los selectores placeholder, que aunque se llaman selectores, realmente no son selectores. La idea con ese tipo de selectores es que parezca que definimos un selector, pero que a efectos de compilación no va a generar la regla relacionada con él. Por ejemplo, en este caso, iríamos a cuadrado, y haríamos que fuera un selector placeholder, simplemente se hace colocando un tanto por cien delante del nombre y cambiándole el nombre, más que nada porque lo que estamos creando no es un selector. No va a haber ningún elemento en el HTML que vaya a tener asociada a esta clase. Simplemente es un recurso que utilizamos para poder utilizar código, para poder extender código sin problemas. De hecho, hemos eliminado la clase cuadrado, pero la vamos a crear aquí porque la clase cuadrado sí que existirá en nuestro HTML. De hecho, la vamos a utilizar justamente en el última regla de nuestro código. Así que nuestra clase cuadrado únicamente será, será muy sencilla, y lo que hará será extender el placeholder anterior. Por supuesto, también lo cambiamos en las dos clases de abajo de esta manera lo que hemos conseguido es desvincular la clase cuadrado con nuestras clases hijas, cuadrado rojo y cuadrado azul. De esta manera el cuadrado que está dentro del artículo se verá como indica el selector quad y además se le añadirá un borde. Pero eso no va a afectar ni al cuadrado rojo ni al cuadrado azul. Vamos a compilar y a comprobarlo. Y efectivamente ahora sí la estructura CSS es la que queríamos. El cuadrado, únicamente el cuadrado que está dentro del artículo es el que va a tener el borde, y el resto de cuadrados sigue manteniendo la estructura de herencia que buscábamos, pero ese borde no lo tienen incluido. Es decir, en general, para evitar problemas un poco desagradables con herencia o problemas que se nos puedan despistar, lo mejor es generarnos un placeholder con la información que tiene el padre y crearnos al padre cuyo contenido sea únicamente extender ese placeholder. Cuando trabajemos con los hijos, utilizamos el placeholder en vez de la clase y todo funcionará correctamente. En general, bien usada, la herencia es una herramienta muy útil, pero sí que es verdad que en ciertos momentos se puede confundir con el uso de los mixins. Al final, es repetición de código que extraemos en algún lugar y eso en cierta manera ya lo hace el mixin. Cómo saber cuándo usar uno o usar otro es más bien un tema de experiencia, pero posiblemente el uso de mixins venga dado cuando parametrizamos cosas, mientras que el uso de la herencia viene más cuando no las parametrizamos, no es necesaria esa parametrización y además existe claramente una relación entre los elementos que queremos asociar con ella. No tendría ningún sentido si una cabecera de nivel 1, un párrafo, un footer, tuviéramos unos elementos en común, por ejemplo, que en todos ellos el peso de la fuente es 800, que todos se le dasen de un placeholder, por ejemplo, cuya propiedad fuera que el peso de la fuente son 700. Los elementos que he nombrado son elementos que no tienen nada que ver entre sí y crear una estructura de herencia para eso no tiene ningún sentido. Para acabar el vídeo, simplemente comentar otra directiva más, como es la directiva Media, que es la que nos va a ayudar a trabajar con diseños responsive. Su funcionalidad es básicamente la misma que tenemos en CSS, solo que aporta la ventaja de que puede ser incluida dentro de cada uno de los selectores. Es decir, que vamos a poder trabajar en cada selector indicándole a cada uno de ellos cómo ha de funcionar en los diferentes medias Es decir, que en vez de tener un apartado media, como tenemos en CSS, donde dentro de él incluimos cómo se tienen que comportar las reglas dentro de ese contexto, dentro de ese media, aquí la idea es al contrario. SAS nos va a permitir que podamos incluir en cada uno de los selectores cómo se va a comportar en función del dispositivo en el cual tengan que renderizarse. Es decir, simplemente es darnos la posibilidad de poder cambiar la manera de trabajar a una manera que para mucha gente puede resultar más clara. Aplicando al ejemplo que tenemos aquí, podríamos venirnos al cuadrado y decirle con la directiva media que en el caso de pantallas y que... el ancho máximo sea 500, pues en ese caso, que el cuadrado sea de 50 por 50. Si compilamos,